Seis estrenos destacados para ver en mayo Se abren las puertas del multiverso Doctor Strange en el multiverso La locura se estrena en salas de cine el 5 de mayo Con preestreno en Latinoamérica el 4 de mayo La escalera es una miniserie de 8 episodios Que explora la vida de Michael Peterson Y la sospechosa muerte de su esposa El caso fue sujeto de una serie documental de Netflix hace algunos años Se estrena en el 5 de mayo en HBO Max El peso del talento es una película con una versión ficticia de Nicolas Cage Quien asista a una fiesta de cumpleaños de un superfan Se ve una locura llena de acción, comedia y mucho Nick Cage Se estrena en salas de cine el 12 de mayo Vuelve Hacks. En la segunda temporada, Deborah y Eva viajan por el país testeando material para el nuevo acto de stand-up de Deborah. Se estrenan en HBO Max el 12 de mayo. Obi-Wan Kenobi es una miniserie que trae de vuelta al icónico maestro Jedi. La historia inicia 10 años después de Star Wars, la venganza de los Sith. Se estrena en Disney Plus el 25 de mayo. Falta mucho para el final, pero Stranger Things vuelve este mes luego de 3 años. La parte 1 de la cuarta temporada se estrena el 27 de mayo. Estos son mis estrenos destacados para este mes. Y ustedes que van a ver, comenten.